La Papandela en Puerto Banús también quiere felicitar en esta fiesta a todos sus clientes y amigos. Tienen su árbol preparado, han hecho la foto de su equipo y qué buen ambiente de familia que se recibe aquí en La Papandela. Bueno, ¿qué tal? Me alegro mucho, Lucía. Hola, muy bien, muy bien, chao, hola a todos. Bueno, la verdad es que tenemos que hacer un repasito de cómo ha ido el año. ¿Cómo resumiría este año? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo resumiría este año? Maravilloso. ...maravilloso, por fin hemos visto otra vez un poquito de movimiento... ...la gente ha empezado a moverse con más alegría... Eh, ...no olvidamos que salimos de dos años un poquito triste, difícil, complicado... ...este año hemos eh, empezado de nuevo, poco a poco, a remontar... ...se ha visto mucho público nuevo, mucha gente nueva... Eh, ...bien, estamos contentos, nosotros estamos contentos, sí... sí. Bueno, sí. Yo creo que se demandan unos platos especiales, ¿no? Aunque tengáis vuestros platos estrella de todo el año, que la gente viene a por esos platos, que son característicos vuestros, pero por ejemplo en la fiesta, ¿qué es lo que se demanda más? Sí. Eh, bueno, lo has dicho bien, porque la gente que viene aquí a comer a la papardella... ...le gustan nuestros platos, auténticos... ...y entonces por estas fiestas hemos pensado... ...de hacer como un upgrade a nuestros platos... ...añadiéndole algunos ingredientes más especiales... ...como un filete a la salsa de trufa... ...o una sexy pasta con bogavante... ...y así para darle un toque más festivo y especial a, a nuestra tradición. <risa> Las pistas son también que atrae mucho el marisco y como estamos en la costa, sí. la gente dice algo que tenga marisco, ¿no? Como exactamente, sí, exactamente. está idea? esto poco avance, a los platos nuestros, como bien ha dicho Alfio, que la gente viene para esto, eh, le gusta, entonces no le vamos a, a marear con otra cosa, lo mejoramos, hacemos pequeños cambios, le añadimos más que cambiarlo. Y, y eso, eh, así tenemos al cliente contento. Nosotros también servimos. Lo que no olvides que a nosotros aquí en la Baja de Puerto Venus siempre nos gusta mantener nuestra esencia. Eh, cualquier día del año, cualquier ocasión, cualquier fiesta. Eh, añadimos. ...lo que añadimos es nuestra alegría, nuestra felicidad. El buen servicio, el buena la profesionalidad... ...muchas cosas que añade. Bueno, ¿cómo va a ser aquí la noche de fin de año? Yo quiero ya saber cómo aquí para las propuestas... ...que hay gente que todavía no ha reservado... ...que quiere, no sabe dónde ir... ...¿cómo va a ser la noche de fin de año aquí? En <risa> bueno, la noche de Muy fin bueno. de año ha sido organizada de manera... ...en dos turnos... ...entonces el primer turno es para quien quieren comer... ...y tiene otros planes luego en la, por la medianoche... ...y el segundo turno es eh, para quien quiere celebrar con nosotros... Y, ...y tener fiesta con nosotros... ...porque vamos a tener un DJ, un DJ desde las diez y media... ...hasta la una y media para que nos divertimos un poco juntos... ...y el segundo turno ya está lleno... ...entonces muy bien... Eh, ...estamos replicando lo que hemos hecho el año pasado... ...que ha sido un éxito... ...y bueno las personas que vengan pueden eh, elegir de la carta... ¿O tienen un menú ya pre... <risa> no, pueden elegir uh, de la carta. Sí, hemos uh, probado ya el año pasado, ha funcionado muy bien. Siempre por el mismo motivo, los clientes nuestros vienen a los platos nuestros. De eso lo mantenemos. Uh, obviamente el chef nos va a preparar unos especiales para esta noche como opción. Pero se van a mantener lo, la carta normal. Así uh -huh. que... ...está muy bien... ...y luego para la medianoche... ...DJ, cotillón, brindis ...todo esto... Si ...hay que venir a Puerto Banús... esta fiesta que además está el poblado... ...como estuviéramos en Laponia... ...que hay un poblado donde está Papá Noel... ...y hay que venir a disfrutar de la gastronomía de aquí... ...y de este espacio tan bonito... ...me gustaría que dierais cada uno... ...un mensaje de Navidad... ...¿cuáles son vuestros deseos para el año 2023?... ...empieza tú... ...¿cuál es tu deseo?... <risa> ...bueno, el, el deseo que tengo para el año 2023... ...es que sea aún mejor del año 2022 y que eh, añadir más valor eh, en la vida de todos, que todos tengan un poco más de valor eh, en el 2023. Y esos valores que nos hacen, ¿verdad? Sí, yo lo tengo clarísimo. Deseo a todo el mundo paz, mucha, mucha paz, mucho amor, salud, eh, que podamos compartirlo juntos durante muchísimo tiempo. La vida es maravillosa. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos.